Ahora sí, eh, vamos comenzando con este Twitter Space. Saludos una vez más a todas las personas que nos acompañan hoy. Les habla por acá Jocelyn Villarroel, responsable de las redes sociales de Access Now para América Latina. Y hoy en este espacio que organizamos cada mes desde Access Now, estaremos conversando sobre las agresiones en espacios digitales que enfrentan medios y periodistas en Centroamérica. Estas acciones, muy lamentablemente, parecen estar siendo cada vez más frecuentes en muchos otros países de América Latina y ponen en riesgo la privacidad de quienes son objeto de estos ataques y, además, la libertad de expresión. Para abordar este tema y compartir sus historias, nos estarán acompañando hoy desde El Salvador, Gabriel labrador del medio digital El Faro, y desde Nicaragua, Cindy Regidor, periodista del medio confidencial, y Gerald Chávez, fundador del medio Nicaragua Actual. Pues bueno, Gabriel, Cindy, Gerald, por favor siéntase libres de abrir sus micrófonos y presentarse brevemente antes de comenzar, por favor. Bueno, comienzo yo, solo por, por el orden de, de presentación. Buenas noches, un saludo a todos, es un placer estar acá, soy Gabriel Labrador, periodista del periódico El Faro en El Salvador, eh, trabajando y residiendo aquí en San Salvador y tengo 18 años de ser periodista, eh, he cubierto, digamos, muchas temáticas, últimamente he enfocado en temas de derechos humanos, corrupción y, y sistemas de, de justicia. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso yo soy periodista del medio confidencial de Nicaragua. Somos un medio que actualmente trabajando desde el exilio en Costa Rica uh, debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua que estalló en 2018 y sobre todo uh, ante los ataques directos en contra nuestra y de toda la prensa independiente en Nicaragua. Somos parte de los más de 140 colegas eh, que se han tenido que exiliar por eh, evitar ser encarcelados, ser perseguidos, ser agredidos eh, por el gobierno, por sus simpatizantes, por su aparato estatal represor. Eh, somos un medio censurado de la televisión nacional, eh, confiscado en dos ocasiones. Y bueno, estamos en, en Costa Rica siguiendo, documentando lo que ocurre en Nicaragua. Adicionalmente, también soy la editora de Nicas Migrantes, que es nuestra cobertura permanente de la población migrante nicaragüense en Costa Rica, Estados Unidos y otros destinos. Gracias, Cindy. Eh, Gerald, ¿te tenemos por acá? Aquí estoy. Hola, saludos Cindy, saludos Gabriela. Eh, Gabriel, saludos Gabriel. Saludos a las personas que se van a conectar. Eh, soy Gerald Chávez, Nicaragua. Soy periodista nicaragüense, como lo mencionaba Cindy. Uno más en la lista del exilio. Estoy en Costa Rica. Y desde acá hemos fundado un medio de comunicación multiplataforma que se llama Nicaragua Actual. Y. Eh, pues ya tenemos tres años de estar haciendo periodismo desde el exilio y también, pues, eh, informando todos los días sobre el contexto de Nicaragua. Soy cofundador de este medio y gracias por la invitación. Saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, en este espacio. Pues bueno, les recuerdo que la intención es que esta sea una conversación lo más fluida posible, así que pueden ir sumando comentarios en cualquier momento. Y pues bueno, para ir ya entrando en tema y poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, eh, y pues bueno, también eh, dibujando a grandes rasgos, este año comenzó, eh, se arrancó este año en relación a ataques a la prensa con las alarmantes revelaciones de espionaje con el software Pegasus a 35 periodistas y activistas en El Salvador. Y a la fecha, pues bueno, el gobierno salvadoreño niega estar involucrado y las investigaciones oficiales avanzan con bastante lentitud, según denunció a mediados de noviembre la Asociación de Periodistas del de Salvador. A esto se suma una serie de ajustes legislativos en el país que generan también preocupaciones por sus efectos negativos contra el espacio cívico y también el periodismo. Por otro lado, en Nicaragua encontramos este año una gran persecución a periodistas amparada por un marco normativo que sanciona el reportar ciertas realidades del país, ocasionando el silencio de muchos y el exilio de otros como, como ustedes. Eh, pues bueno, Cindy, Gerald, Gabriel, que están ustedes pues bueno, inmersos inmerso, o tocados más directamente en estas realidades. ¿Qué más se suma a este contexto y cuáles son las dificultades y retos que enfrentan actualmente el periodismo en sus países? Bueno, eh, comienzo yo. Eh, creo que lo que salta a la, luz, a, la, a, a la vista de todo el mundo es que también existe un constante, eh, una constante tergiversación del papel del periodista por parte de las autoridades. Eh, en el caso de El Salvador es, es notorio y sobre todo ha incrementado en los últimos años, principalmente a partir de 2019 cuando asume el presidente Nayib Bukele, aunque ya era un fenómeno notorio en, en administraciones anteriores, eh, pero también se ve claramente eh, en Nicaragua ¿no? y, y, y en Honduras, pues hay un laboratorio ahí en, en cocción que habrá que estar pendiente. Pero sí, eh, el fenómeno es este, que hay una eh, constante intención de demostrar al periodista como el enemigo público eh, del enemigo del pueblo, el enemigo de los gobernantes eh, en El Salvador, a nosotros se nos perfila no, como, no solo como el faro, sino que como, como gremio como eh, personas interesadas en mantener un esquema político obsoleto. Eh, se nos acusa permanentemente de estar eh, teniendo agendas oscuras, de estar financiados por George Soros ¿verdad? El, el fundador de la Open Society Foundations, eh, se nos acusa de tener vínculos con, con de grupos criminales, se nos acusa de lavado de dinero, tantas cosas que, por supuesto, no tienen base alguna. Eh, y que se, se dice de una manera muy ligera, hasta irresponsable. Eh, y, y bueno, es, es también un, una especie de difamación y calumnia. Eh, esto es algo que no solo ocurre en, en medios en medios habituales, en medios tradicionales, televisión, radio, sino que también eh, principalmente en redes sociales. Eh, hay una narrativa digital eh, que permanentemente transforma eh, digamos, eh, el discurso político, en, en, que en que es normal en cualquier democracia, lo transforma en linchamientos a la función de, del periodista. Eh, y eso me parece que, que es algo que, que también se suma. Por supuesto está eh, también el, el acoso financiero, el acoso fiscal. En el Faro estamos eh, bajo auditorías permanente y tanto inquisitiva del Ministerio de Hacienda eh, de nuestros ejercicios fiscales de los últimos años. Esto obviamente es normal en cualquier democracia, las autoridades tienen el deber de auditar a todas las empresas, pero bastante llamativo que a partir del, de la llegada del presidente Nayib Bukele eh, ha habido eh, pues una intención de eh, auditar y, sobre todo, eh, crear casos. Eh, pues básicamente eh, crear de que hay una, una cuestión de evasión de impuestos, por ejemplo que esto es algo que, que está ocurriendo con una de las auditorías de uno de los años en particular. No hay base alguna y, y sin embargo, el Ministerio de Hacienda cree que hemos evadido intencionalmente una cantidad de, de dólares, eh, lo cual no, es, es falso a toda costa. Se nos acusa en público, además, el presidente lo hizo en una conferencia de prensa en 2020, de eh, estar siendo investigado por lavado de dinero como periódico. Obviamente, ¿no? no presento pruebas, la fiscalía nunca nos ha notificado nada al respecto. Y esto es, es, es grave también, porque genera una narrativa totalmente, eh, eh, pues eso, de, de, de acoso y de, y de ataque. Eh, de, yo por ahí ese agregaría para, para dibujar el, el escenario, por ahí. Bueno, en el caso de Nicaragua es eh, inevitable el, el, la explicación de cómo se ha agravado la situación a partir de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, eh, pero yo creo que también sí es importante decir que desde antes, desde la llegada al poder de Daniel Ortega, pues había una situación bastante hostil en contra de la prensa independiente, la entonces primera dama, ahora también vicepresidenta Rosario Murillo, pues ella eh, decidió que la información oficial no iba a llegar a manos de los periodistas para que no se contaminara, entre comillas. Este, desde entonces pues había, eh, como les digo, una situación hostil, en donde no se permitía eh, entrevistas a funcionarios públicos, eh, difícilmente coberturas a... a a actividades oficiales del gobierno eh, ya había también competencia desleal contra los medios de comunicación privados independientes que no, no estaban alineados con, con el gobierno eh, pero definitivamente que la situación como decía se eh, empeoró a partir de 2018 cuando estallan las masivas protestas ciudadanas en contra de, de Ortega eh, la población eh, demandaba en las calles de manera pacífica, que hubiera un cambio eh, democrático, que hubiera justicia, que hubiera democracia, y eh, esas protestas eh, fueron recibidas por Ortega, eh, pues con eh, de mala manera, no eh, eh, eh, decidió reprimirlas brutalmente, dejando un saldo de más de 350 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desplazados forzosamente. Empezó una, una cacería brutal contra toda la disidencia, y el gobierno decidió que su discurso, su narrativa, era que había sido víctima de un intento de golpe de Estado y que dentro de ese intento de golpe de Estado eh, habíamos participado también los periodistas, por el simple hecho de haber documentado lo que había pasado en Nicaragua, las violaciones de derechos humanos, la represión estatal. Y entonces ahí empezó, bueno, vimos casos de periodistas encarcelados que fueron extraídos de sus sitios de trabajo, hasta la censura y el cierre y confiscación de facto de varios medios de comunicación, como el nuestro, como 100% Noticias, más recientemente la prensa, el diario más antiguo, en Nicaragua ya no existen periódicos impresos, este, han cerrado eh, más de 40 medios de comunicación, no solamente estos que menciono, sino también varios locales. Eh, como decía al inicio, más de 140 periodistas obligados a salir al exilio porque... Eh, ya en Nicaragua lo que existe es únicamente un estado policial de facto. No hay, este, están conculcadas las libertades civiles, no hay posibilidad de manifestarse, no hay posibilidad, eh, no hay libertad de asociación. Más de 3.000 ONG han sido cerradas por el gobierno y hay entre 6 y 8 personas, entre periodistas, comentaristas, analistas, que han sido encarcelados, que llevan más de un año. En la cárcel, este el gobierno no solo empezó a reprimir este de facto, digamos, sino que también creó, gracias a que mantiene un control absoluto en todos los poderes del estado, creó varias leyes represivas, entre ellas la ley de ciberdelitos, en donde no se, no se es bastante discrecional lo que se eh, identifica como eh, noticia falsa bajo esos cargos han puesto en la cárcel a varios ciudadanos y a periodistas también, y por otro lado también este, ha salido ese discurso y esa narrativa de la, de la que hablaba Gabriel de eh, los supuestos medios de comunicación que lavan dinero no y, y justamente nuestro director Carlos Fernando Chamorro fue acusado falsamente también de, de, de apropiación indebida al lavado de dinero, eh, así como una fundación muy importante, la Fundación Violeta Barret de Chamorro, que se dedicaba a temas de libertad de expresión, que se dedicaba a, a entrenar, a capacitar a periodistas. Y, y bueno, hemos llegado a un punto en donde eh, practicar el periodismo en Nicaragua es eh, tan riesgoso que solamente puede ser ejercicio, ejercido bajo la clandestinidad. Cualquier persona que sea identificada por la policía, por simpatizantes del gobierno, eh, por el aparato estatal como un periodista que está transmitiendo información de forma independiente pues puede ser objeto de detención, detención arbitraria y, y luego posteriormente pasa a ser acusado de, de cualquiera de estos cargos que inventaron, que inventan a través de estas nuevas leyes que han creado a partir de 2018. Tampoco han faltado los, los ataques este, digitales eh, pero bueno, aquí me voy a atender porque Gerald también puede contar un poco más sobre cuál ha sido su experiencia. Él, él tuvo que salir al exilio en, un, en el momento más difícil de la crisis en 2018, cuando salió apenas la primera de varias oleadas de, de reporteros que han tenido que salir. Gracias, Cindy. Eh, sumarle a lo que decías, en Nicaragua en estos momentos, ningún medio de comunicación está hablando sobre, de los que están en Nicaragua está hablando sobre derechos humanos, sobre el tema de la política, sobre sanciones, sobre exilio, no se está hablando en Nicaragua, puesto que se ha implementado una estrategia para callar a los medios de comunicación, los pocos que quedaron, que eran independientes y que no fueron cerrados para que hablen de otros temas, sino de la coyuntura nacional, es un tema eh, pues, donde, lo decías, los periodistas, los pocos periodistas que están en Nicaragua, eh, están haciendo los clandestinos, desplazados internamente en Nicaragua para no poder salir fuera del país. Muchos tuvimos que hacerlo. Desde el 2018 la persecución pues es lo que ha desencadenado que muchos periodistas estemos en Costa Rica. Yo voy a cumplir el 30 de diciembre cuatro años de salir de Nicaragua, pero el contexto creo que ha recrudecido. Hay más colegas que... Eh, ...los informes y ya no solo a los, a los periodistas que estaban informando desde Nicaragua... ...sino a ciudadanos que utilizaban eh, las tecnologías de la información para compartir noticias... ...o para informar alguna situación desde sus territorios... ...están siendo juzgados, procesados con estas leyes... ...que fueron creadas por el oficialismo, por diputados de Ortega... ...en la Asamblea Nacional para silenciar las voces críticas... ...y muestra de ello es que también... Los religiosos están siendo acusados, eh, por ejemplo, Monseñor Álvarez fue acusado por difundir noticias falsas. Entonces, eh, ya no es solo contra periodistas ni contra medios de comunicación. En el tema digital, pues eh, a pesar de que muchos estamos en el exilio, la mayoría de medios operando desde Costa Rica, eh, el régimen también ha querido silenciar a la prensa independiente denunciando... Eh, los canales de YouTube, en este sentido hablo eh, 100% noticias, fue denunciado por medios del gobierno, eh, también confidencial y nuestro canal de videos de YouTube en Nicaragua actual también fueron denunciados en el mismo año eh, por utilización de imágenes de Daniel Ortega. Eh, como no estamos en Nicaragua, creo que los alcances de la persecución o de la censura están llegando a los niveles digitales. Como todos sabemos, el régimen eh, en el 2022, en el 2021, eh, y, eh, Meta desmanteló una granja de troles que operaba desde correos de, de Nicaragua. Nosotros como medio en el 2021, en marzo, publicamos un, un artículo sobre cómo operaba esta granja con testimonios, con fotografías pero el alcance está llegando a estos momentos de que como no te pueden controlar en Nicaragua, como no te pueden silenciar cerrándote el espacio desde Nicaragua, pues ahora están llegando eh, al tema digital, a censura, y eso pues eh, es un tema alarmante porque en estas últimas semanas, lo podemos decir, eh, los sitios web han sido atacados de varios medios de comunicación de Nicaragua y principalmente las cuentas de Facebook. Por ahí quedo para, para más luego. Gracias por sus comentarios. Y bueno, un poco en ese sentido que venías comentando, Gerald, quisiera preguntarles, eh, ¿cómo han visto ustedes recientemente que estos ataques eh, hacia la prensa y hacia periodistas se han ido tra trasladando precisamente a los espacios digitales? Eh, bueno, sí, es, es parte de lo que yo eh, planteaba en mi primera intervención. Eh, pero hay un hecho curioso, que sobre todo en las redes sociales, hay eh, escenarios en los que se adelanta lo que va a ocurrir. Esto fue propio, por ejemplo, de países como Filipinas, por ejemplo, es algo que explicaba la premio Nobel María risa fundadora del MediRappler, que eh, antes de que comenzaran los ataques de cualquier tipo, pues, eh, digamos, ataques judiciales, ataques incluso físicos contra periodistas, lo que hay es una narrativa creada en redes sociales, en el ámbito digital, en el que como que se comienza a justificar eh, las, las, las potenciales acciones o las acciones futuras. En El Salvador eh, hemos visto un, una tendencia cada vez más frecuente que eh, voceros del oficialismo, del gobierno, diputados o algún ministro, pues son los encargados de comenzar a explicar que la próxima semana ocurrirá, por ejemplo, una reforma que debería preocupar a periodistas o, o por ejemplo, cuando invitan eh, explícitamente a que el, todo el peso de la ley caiga contra periodistas por, por eh, X o Y motivo. Por ejemplo, y es algo que complementa la pregunta anterior sobre eh, qué otros ataques hemos sufrido como gremio periodístico, es que eh, hace unos meses... Eh, quizás a mediados de año ocurrió una reforma procesal penal que precisamente es como una ley mordaza que impide a los periodistas publicar fotografías eh, con, con libertad básicamente cuando se habla del tema de pandillas de las maras del barrio 18 y la mara salvatrucha porque cuando si uno publica algún mensaje, un texto, una fotografía cualquier juez que considere que ese mensaje causa zozobra en la población, pues podemos enfrentar cárceles, eh, años de cárcel por, por, digamos, por el orden de 30, entre 15 y 30 años de cárcel, por, sencillamente por publicar eso. Pero como es una redacción, una redacción de, de la ley tan ambigua, en realidad no se entiende en qué casos aplique que qué no, y eso yo creo que es algo intencionado. Eh, pero hemos visto estas conductas de los, de los voceros, voceros del oficialismo que, que se encargan como de justificar lo que, lo que va a ocurrir eh, igual en Nicaragua hay una ley de agentes extranjeros vigente en El Salvador se anunció que habría una ley de agentes extranjeros que todavía no se ha aprobado pero que está en la asamblea legislativa en el Congreso y que en cualquier momento podría activarse eh, pues, en, el, en el discurso digital también se ocupa esa, esa ley o esa como ese contexto en el que se acusa a los periodistas de, eh, o a los medios de evadir impuestos o lo que sea, o de lucrarse de la crisis de violencia o de lucrarse de la violencia eh, política para escribir noticias. Eh, y que entonces la narrativa es los medios deberían eh, comenzar a, a pagar o se les va a acabar el negocio. Básicamente eso es lo que, lo que promueven a nivel digital. Y, y bueno, o sea el, el presidente de la, la república ha sido bastante eh, vocal, diría yo, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, me, me parece bastante de manera bastante irresponsable acusando a, a colegas eh, de estar coludidos con el crimen, básicamente, y de tergiversar eh, trabajos eh, periodísticos. Eh, y confundiéndolos con, con un hecho criminal. Eso me parece totalmente fuera de lugar, fuera de tono y fuera de cualquier estándar democrático. Sí, qué importante eh, destacar este tema de cómo empieza, ¿verdad? Eh, que es con esta narrativa hostil o de odio contra quienes el poder considera sus enemigos, ¿no? Y en el caso eh, de Nicaragua, pues ha sido la vicepresidenta y vocera oficial eh, Rosario Murillo la que se ha encargado de mantener ese discurso de odio eh, con unos niveles eh, de... Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, realmente, de verdad, eh, eh, si ustedes googlean discurso de Rosario Murillo, les va a aparecer una serie de terminología que ha utilizado para endilgársela a, a todas las personas que consideran disidentes, a todas las personas que no están alineados con su gobierno, o sea, desde de, eh, eh, animalización... Hasta eh, eh, tal vez Gerald ahora nos ayuda porque realmente son tantos que se, se me quedan, pero eh, luego eso, por supuesto, pasan a ser utilizados por esas granjas de troles de las que hablaba Gerald, ¿no? Eh, que además se van a atacar eh, eh, como turbas digitales a los, a los, eh, a los contenidos que distribuyen los medios de comunicación independientes y también es su manera yo creo tal vez de contrarrestar y de poder este, instalar su narrativa en donde los medios de comunicación y los periodistas somos eh, enemigos y somos además instrumentos eh, de, esa, de esa intentona de golpe de estado que ellos consideran que viene de de los Yankees o del imperialismo de Estados Unidos o de la CIA, eh, que somos pagados por la CIA. Eh, y, y pues eso, bueno, al final también tiene repercusiones reales, ¿verdad? Ahí terminan el, el, los periodistas, eh, los gerentes generales de medios de comunicación encarcelados, como, como les comentaba anteriormente. Eh, y, y, y se lo justifican diciendo, ¿verdad?, que, que lo que están haciendo es eh, defendiendo la soberanía del país. Esa es como la línea comunicacional que eh, eh, vemos que además se, se copia mucho, ¿verdad?, como la, las justificaciones, las excusas, las estrategias a estos gobiernos autoritarios. Eh, vemos que eso mismo dice también el presidente Nayib Bukele hoy día, cuando se le critica y esas críticas vienen de organizaciones de sociedad civil o de periodismo independiente, entonces los catalogan como supuestos instrumentos que tratan de interferir en, en la vida de, del país que, que tiene derecho a ser soberano, ¿verdad?, según su, su, su narrativa. Este, y, bueno, um, creo que hay, hay una serie de reportes de ataques eh, individualizados en lo digital que también trascienden lo digital, que van también en lo en lo físico. y eh, Pero además lo que decía Gerald, eh, hemos reportado los medios una serie de ataques a nuestras plataformas en un intento por que eh, no sigamos informando a través del internet. En el caso de Confidencial, eh, recientemente hemos sido atacados, eh, quisieron... Suplantar, eh, hubo un intento de suplantación de identidad en nuestro canal de YouTube que tiene más de 400.000 mil suscriptores eh, y anteriormente también hubo un, eh, un hackeo o una apropiación de nuestro nuestra, nuestra cuenta de, de WhatsApp en donde también difundíamos nuestro contenido. En, el, en la línea. En... El régimen de Ortega, a pesar de que cuenta con más de seis televisoras de señal abierta y de radios nacionales, medios digitales, desde el 2018 eh, perdieron algo que era la fidelidad de la audiencia, algunos de los medios que, que administran sus hijos o sus familiares. Entonces, a pesar de que el régimen confiscó 100% noticias confidencial, eh, cerró el, obligaron a cerrar a medios impresos y que también se robó la, la redacción de la prensa y obligó al exilio a más de 140 periodistas, empezaron a utilizar el método de acusaciones utilizando a la fiscalía para eh, amedrentar a periodistas para acusarlos con las leyes que aprobaron también del lado de dinero también con el tema de agentes extranjeros todo este todos estos instrumentos que han utilizado para censurar a los periodistas o para que se callen o para que se exilien pues eh, no han servido porque los medios desde el exilio como decía Costa Rica es el principal país donde estamos operando la mayoría de medios digitales entonces como no han podido controlar ni cerrar los medios digitales han recorrido a los ataques digitales lo mencioné al inicio eh, los canales de YouTube en el, en el 2010 y en el 2020 fueron cerrados por YouTube luego de denuncias directas en el caso de Nicaragua actual y de 100% noticias recibieron denuncias directas de Canal 4, Canal 4 es la televisora, una de las televisoras oficiales del régimen de Ortega, entonces hubo un cierre parcial del medio de comunicación, en nuestro caso estuvo cerrado por seis meses, luego... Eh, bueno, con la asistencia de, de expertos se logró ganar la, la demanda que, que había puesto el canal 4 y han sido eh, ataques específicos. Por ejemplo, la semana pasada insertaron un virus al sitio web de nosotros y en estos momentos nuestras eh, publicaciones están siendo eh, denunciadas como spam. Las notas de la web publicadas a, a Facebook están siendo denunciadas como spam. Eh, todo, tiene, todo puede tener un sentido y es que se han intentado con otros medios también posicionarse de las de las del tema de las webs. Esto ha sido un instrumento de Ortega para cercenar, para callar al periodismo que está desde el exilio, porque la gente ya puede que no esté viendo la televisión nacional en rechazo a las falsedades, la manipulación de la información. La desinformación que dicta Rosario Murillo, pero no están viendo los medios tradicionales por el tema de que no se está hablando presos políticos, no se está hablando de derechos humanos, no se está hablando de temas migratorios, que Nicaragua en estos momentos está encabezando uno de los primeros países que está enviando migrantes, principalmente a Estados Unidos. Entonces la gente está recorriendo a los digitales, hay reportes de la gente mandándole a los medios que está viendo por el canal de YouTube. entonces como no han podido controlar el Internet en Nicaragua, a pesar de que en el 2017 se intentó aplicar una ley para controlar el uso de Internet, eh, el régimen está utilizando otras alternativas para poder silenciar a la prensa. Creo que la gente tiene... la audiencia tiene esa responsabilidad de responder a los medios leyendo, compartiendo, viendo los videos y se ha tenido un poco de respuesta a los medios eh, digitales, porque todos estamos digitales ahora, eh, están creciendo porque hay audiencia de gente que quiere estar viendo temas de Nicaragua y no lo van a ver en temas, en los canales tradicionales, en los medios tradicionales de Nicaragua. Y muchísimas gracias por lo, lo que van sumando. Y pues bueno, también quería preguntarle, ya lo han ido mencionando, pero eh, ¿qué otras formas toman estos ataques a la prensa en los espacios digitales. Ya mencionaba por ahí Cindy las granjas de troles, eh, Gerald también los ataques a sus, a sus plataformas digitales de los medios de comunicación, pero ¿qué otras formas eh, han visto que, que van tomando eh, esos ataques a la prensa en, en los espacios que ocupan ahora digitalmente? Sí, eh, algo bien importante que, que yo creo que lo había dejado pues deliberadamente para tocarlo aparte, es el, el tema de las intervenciones, el espionaje a periodistas que se hace directamente a nuestros teléfonos celulares. En el caso de El Salvador, lo documentamos eh, a, a principios de este año, ya lo mencionabas en tu, en tu introducción a, en este space, y eh, yo creo que es algo que ha escalado, digamos, a un nivel de impunidad eh, vergonzoso para cualquier gobierno, en el sentido que no, no hay nadie que eh, pues se declare responsable de estas intervenciones que están debidamente documentadas. Eh, esta es una faceta que, que yo creo que los periodistas de diversos países, sobre todo en Centroamérica, estamos acostumbrados a, a, a sentir el acoso gubernamental, el espionaje, los seguimientos físicos, eh, digamos, el amedrentamiento de alguna autoridad en la calle, etcétera, Pero esta es primera vez eh, que, que hemos podido doc documentar de manera forense, di digitalmente, eh, que, que nuestros teléfonos celulares eh, estuvieron intervenidos. En el caso del Faro, 22 de, nuestros, eh, de los empleados del Faro eh, te, estuvimos en algún grado de intervención entre junio de 2020 y noviembre de 2021. En mi caso particular, mi teléfono estuvo intervenido eh, por un total de 101 días. O sea, durante 101 días, mi teléfono, eh, sumando todas las horas y todos los días, eh, es como que tuve a alguien en, en la sala de mi casa y yo ni cuenta me había dado. Es, es básicamente eso. El, el estado... Creemos eh, que, que es el, el único responsable, el, el único que posiblemente tiene, eh, es el único que tiene acceso a este tipo de herramientas, en, eh, tomando en cuenta que la herramienta de, de espionaje Pegasus es este software desarrollado por, por la empresa NCO que eh, tiene un acuerdo con el, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Israel, del Estado de Israel, para vetar, digamos, quiénes van a ser los clientes de quienes van a tener acceso a esta, a esta plataforma, porque se supone que es una herramienta digital que se usa para combatir a terroristas, para combatir eh, estructuras criminales de gran calado, pero eh, los últimos años han demostrado que también se usa contra, contra defensores de derechos humanos, activistas y por supuesto la prensa in que incomoda a, a, a los gobiernos. En nuestro caso, eh, hay, hay, hemos documentado que uno de los operadores del, del software Pegasus estaba actuando desde El Salvador. Ese es parte de los hallazgos que quiero, que quiero explicar. Eh, pero antes, eh, quiero de, explicar cómo llegamos a esto. Y ustedes en Access Now pues saben bien <ríe> parte de esta historia. Básicamente, comenzó cuando... Una de nuestras eh, reporteras, Julia Gavarrete, pues eh, sospechaba que algo andaba mal con su teléfono y decidió pues, someter eh, su teléfono a un peritaje. El peritaje arrojó indicios bastante claros de, de, haber, de haberse intervenido con, con este software y se sometió a una ronda de, de más exámenes posteriores eh, y estos exámenes se hicieron eh, a finales del año 2021. Para ese momento pues no, no, no teníamos, teníamos indicios, sospechas, de que el gobierno estaba bastante interesado en terminar nuestras comunicaciones. Ya teníamos algunos episodios previos, como que, por ejemplo, alguna fuente nos pusiera eh, en vivo una grabación de una conversación que se supone que habíamos tenido eh, por teléfono con, con, con fuentes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero... Eh, la confirmación de, del uso de Pegasus es bastante reciente. Eh, en todo caso, lo que, lo, que, lo que es importante es que los hallazgos que se hicieron en nuestro teléfono con estos exámenes fueron confirmados por Amnistía Internacional y por Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Eh, ellos, digamos, son, y, y, o sea, todas son organizaciones que han estado bastante inmersas en los estudios de distintos eh, celulares a nivel del mundo y que pues tienen las credenciales suficientes para determinar cuándo ha habido una infección de este tipo y se concluyó que, que 22 de nuestros eh, integrantes en el periódico habíamos sido intervenidos de manera muy agresiva según uno de los últimos reportes, eh, obsesiva para, para ocupar los términos de, que, se, que se usaron en ese momento y también hubo por supuesto e intervenciones a teléfonos de activistas y, y, y, y a, eh, defensores de derechos humanos de otras organizaciones 33 personas en total eh, lo último que ha ocurrido es que hemos decidido eh, demandar demandar a, a NCO en una, una corte de California esto es, es bastante reciente con ayuda de del Instituto Knight de la de la, de la, li, de la Libre Expresión, eh, ellos tienen un, un equipo de abogados expertos en este tema que están liderando la querella y que hemos, eh, en conjunto, decidido a, a, a plantear esa demanda con el propósito de, de buscar eh, quién es el cliente que operó y que, que ordenó las intervenciones en nuestros teléfonos. Y lo hacemos en ese país porque aquí básicamente se han agotado las instancias eh, o creemos que no hay garantías de una justicia independiente. Eh, la fiscalía, por ejemplo, la fiscalía eh, vive permanentemente eh, pidiéndonos la lista de... de de, de, de víctimas, eso es algo que es público y que ya hemos denunciado en diversas notas eh, para no hacer largo el cuento la fiscalía pues no ha dado verdaderas muestras de querer investigar eh, este tema eh, a pesar de que hay de que hay ya eh, llamados del sistema interamericano para que se investigue el, todo lo que tiene que ver con, con el espionaje de nuestros teléfonos eh, esto es, yo creo que es una una una, un tipo de ataque que no, que no, no es extraño, pero sí es eh, extraña la, la manera obsesiva en la que se ha aplicado en nuestros teléfonos. En uno de nuestros casos, el periodista Carlos Martínez, por ejemplo, eh, él tuvo intervenido su teléfono por más de 260 días. Y en el, en el caso de él, fue que se descubrió, en el momento en el que estaban haciendo el peritaje, que había una intervención en vivo en su teléfono. Y eso es algo que, eh, que Citizen Lab básicamente no, no había eh, visto nunca. Eh, y es sorprendente la cantidad de días que, que hemos estado intervenidos todos. Eh, hay casos en los que ha habido extracción de información y otros casos en los que ha habido solo monitoreo. No sabemos qué tipo de información Exactamente, no sabemos más bien exactamente qué información se llevaron, pero sí sabemos que pudo haber sido desde la fotografía, los mensajes, los chats, cualquier password, contraseña, eh, cualquier información que está en nuestro teléfono está disponible. Entonces hemos pedido en nuestra demanda en la corte de California que eh, se, de, se destruya esa información, eh, quien, quien sea que la tenga y que se den garantía de que no, no vuelva a ocurrir esto, y que no se vuelva a ocupar este software Pegasus contra ningún, eh, ningún activista, ningún periodista, ningún, ninguna persona. Eh, eh, básicamente, eh, es, es, una, es una situación bastante... Eh, que, que nos ha hecho replantear nuestra dinámica diaria de trabajo, de cobertura, de, con, de nuestra relación con las fuentes. Hemos perdido mucho tiempo tratando de terminar ¿Cuál es la mejor manera de comunicarnos con, con algunas personas? Hemos tenido que, bueno, incurrir en diversos gastos extra, ¿no? Ya, ya se imaginarán para tratar de sortear esto, esta posibilidad de que nos esté intermediando nuestro teléfono. Eh, es una sospecha que ya teníamos, pero, pero es bastante sorprendente darse cuenta que, que sí, que existió. Y que en mi caso, pues cada vez que yo tuiteaba algo ese día... Eh, al ver la cronología de, en, en, el, en el peritaje, pues descubrir de que ese día, por un tuit que puse, eh, al, al, digamos, al, a los operadores de Pegasus se les ocurrió intervenirme, o que querían saber quiénes eran mi fuente, seguramente por un reportaje que acababa de publicar. Es, es, un, es una noticia que seguirá dando, de qué hablar y, y ojalá pues podamos seguir hablando de esto en, en el futuro. Sí, tal cual, pues bueno, eh, definitivamente ser víctima de espionaje con Pegasus es de por sí una experiencia traumática, eh, pero quisiera preguntarles, ¿han sido ustedes objeto de alguna otra estrategia digital para amedrentar su, amedrentar su trabajo? Bueno, creo que aparte de la de los intentos de hackear las cuentas de Twitter, de Facebook, el canal de YouTube, pues eh, eh, aquí ocurren las amenazas que, ha, que han recibido muchos periodistas llamadas telefónicas de Nicaragua, o la creación de productos digitales para amenazar el trabajo de, que estás haciendo desde, desde Costa Rica, y todo esto opera por el la campaña de odio, yo creo que todo esto surge por la campaña de odio que, es, que sale de la boca de, de Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, eh, ha sido la principal promotora de odio desde los medios de comunicación que controla ella y todos sus hijos. Entonces, eh, el, la, la orientación es esa de que se, que se puede evidenciar, los periodistas en Nicaragua están... Siendo acosados, algunos están, eh, tienen orden de, de captura, están notificados a la Interpol porque el periodismo nicaragüense se ha callado a pesar del de exilio, de la cárcel que han tenido y que aquí también está Lucía Pineda, eh, de la confiscación de facto que han tenido muchos medios de comunicación. Pues creo que los periodistas están comprometidos con seguir informando. Hoy día eh, hacer periodismo desde el exilio es más caro, más costoso. Eh, también es un más riesgo para las fuentes. Todas nuestras fuentes, la mayoría de fuentes están presas hoy en Nicaragua. Y eh, hacer este tipo de periodismo, investigaciones, es más costosa porque la gente tiene miedo a hablar. Hay ciudadanos presos por compartir una noticia en sus redes sociales. Entonces, eh, las amenazas están latentes, Hay un sistema policial de facto en Nicaragua desde el 2018. Eh, las protestas han sido controladas y sigue sí, obviamente la, el exilio masivo de nicaragüenses que ahora por el tema económico, eh, la crisis de derechos humanos y política, pues todavía prevalece. Eh, lo más reciente es que Rusia ha llegado a Nicaragua, un equipo de periodistas de la propaganda de Rusia se encuentran en Nicaragua, no sabemos el trasfondo de la llegada de estos periodistas de Rusia con la maquinaria de propaganda de... Ortega y Murillo, pero hay más ataques contra los medios digitales. Puedo mencionar el de una colega que ha sido tomada su, su cuenta de Facebook. Entonces, eh, estamos en alerta. Creo que hay una alerta ahora porque, como no nos han podido callar, a pesar de robarse los medios de comunicación, de exiliarnos, vienen con los medios digitales. Sí, definitivamente hay un amedrentamiento permanente también eh, a través de cuentas eh, falsas, eh, cuentas infiltradas también, hay mucho hay mucha contaminación del discurso y del debate público en redes sociales, eh, hay muchas hay muchas sospechas de cuentas que se hacen pasar por eh, ciudadanos eh, independientes o, u opositores al gobierno, que también atacan de manera constante a los periodistas, a los medios de comunicación independientes. En mi caso particular he recibido una que otra eh, amenaza o insulto, eh, algunos cargados de, eh, de sexismo o en, en, en razón de mi género. Eh, sé que hay casos peores entre algunas colegas mujeres que también eh, se han visto expuestas a, a ese tipo de ataques que son incómodos, que son indignantes, este, pero creo que definitivamente a, a lo que más apuntan, además del adrentamiento, es a poder este, eh, pues debilitarnos en la parte del de, de, de la, de la, eh, esparcimiento de nuestro contenido. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que, lo que les contaba, solo en 2022 tuvimos dos problemas con nuestros canales. ¿no? Uno de ellos era muy importante, era el canal que teníamos abierto con la audiencia a través de WhatsApp en donde compartíamos contenido, pero también hacíamos encuestas eh, donde recibíamos también información de personas que mandaban fotografías, videos, eh, algún tipo informativo que después nosotros podíamos confirmar. Y ahí lo que pasó fue que el, el hacker, la persona, tuvo acceso a los mensajes de verificación de WhatsApp y estableció nuevos códigos, cambió la cuenta y empezó pues, a, a, a colocar mensajes eh, pornográficos, pero también alusivos al gobierno. Eh, y ahí lo que vemos también es que quedamos en una total indefensión y no hay respuestas claras de las compañías telefónicas en este caso, por ejemplo. Eh, que, bueno, de cierta manera también se ven forzadas a, eh, a hacer... Eh, eh, a, a no incomodar de ninguna manera al actual gobierno porque pues también pueden, te, pueden sufrir algún tipo de represalia. De, en ese caso en particular, por ejemplo, a pesar de que nosotros corroboramos que de nuestro lado no, no hubo ningún tipo de falta, no hubo ningún tipo de descuido, eh, nunca supimos, nunca tuvimos una explicación de parte de la compañía, de cómo habían accedido, por ejemplo, a los mensajes de texto de confirmación para poder ingresar a nuestra cuenta de WhatsApp. Eh, y bueno, el, el caso más reciente de, de, del canal de YouTube que sí fue, bueno, preocupante porque es una de las, nuestras principales plataformas, es el, el segundo medio con mayor cantidad de seguidores en eh, o de suscriptores en nuestro canal de YouTube eh, de nuestras principales plataformas en donde tenemos más de 7000 videos eh, de los programas que hacemos esta noche, esta semana que solían estar en televisión y ahora solo se transmiten en YouTube y en este caso, bueno, aunque no podemos decir con certeza quién ha sido el responsable pues había un intento, verdad, de eh, apoderarse de, eh, de ese canal y eh, en este caso lo que vimos es que también había una finalidad de propagar información con finalidades fraudulentas. Tenía eh, la persona que lo, que lo intentó eh, suplantar, pues estaba, lo hizo supuestamente para eh, poner videos que tenían que ver con eh, falsas eh, promociones de criptomonedas y la imagen del empresario eh, eh, de la tecnología Elon Musk. Eh, creo que eso definitivamente son son las mayores preocupaciones hoy día, ¿no? Que eh, logren tumbar los únicos canales que todavía nos quedan disponibles. Y más preocupante aún es que se llegue a un siguiente paso en donde inclusive pues lleguen a... a gracias a esa, a, a esa presión que ejercen sobre las compañías telefónicas y compañías de Internet, logren finalmente también prohibir eh, el acceso desde Nicaragua a nuestros sitios web, eh, y, y eso pues obviamente dejaría a la población en una situación más crítica en cuanto al acceso a información eh, periodística, a información independiente Realmente preocupante, sin duda eh, y ante todos estos ataques, ¿qué medidas se han visto obligados a tomar para estar más protegidos en estos espacios digitales? Bueno, eh, en el caso de, de, del, del faro y a nivel personal, eh, pues tam, yo también debo reconocer que, que depende mucho de, de cada situación. no. O sea, Si bien en el periódico se pueden hacer eh, planes, eh, lectura de mapas de riesgo, que es algo constante que, que, que se debe hacer, al final depende de una decisión bastante personal, no. Si, depende del umbra, umbral que considere cada persona. Eh, eh, para considerarse en, en un riesgo inminente En un riesgo bastante alto, lo que sea eh, eh, Dicho eso, eh, eh, yo creo que el, el periódico eh, Ha hecho bien en, en diseñar probables rutas eh, Digamos, para eh, pues sacar periodistas Por ejemplo, en momentos álgidos eh, Cuando ha habido una alerta de de acciones pues totalmente espurias de parte de, de, del sector de justicia ¿no? ha habido exilios preventivos, ha habido eh, salidas preventivas por ejemplo eh, en el que algún periodista que esté eh, eh, pues eh, eh, investigando algún tema y que necesite pues algún, algún espacio para escribir y eh, terminar de investigar algunas cosas pues eh, sale del país eh, en esos momentos o, o, o después cuando para evitar cual, después de la publicación para evitar cualquier represalia o, o retaliación eh, también creemos que es importante y lo hemos hecho eh, pues poner a disposición de, de los periodistas y del equipo administrativo en el periódico obviamente también eh, algún apoyo eh, a nivel de salud mental o sea, eso, eso es vital eso es eso es totalmente recomendable y, y hay distintas maneras de, de enfrentarlo. Eh, también yo creo que eh, mucho de lo, de lo que se puede llegar a hacer en este sentido es eh, siempre a nivel preventivo. En el sentido de que es muy importante tener claro cómo están escalando las cosas, cómo, cómo el riesgo se está presentando. Eh, cuáles son eh, los probables ataques a los que nos podremos estar enfrentando eh, mediante qué vías y, y mediante qué personajes todo, tenerlo claro permanentemente yo creo que permite ahorrar bastantes eh, eh, o sea, ahorrar tiempo básicamente y, y sobre todo tener claro eh, en la, el momento en el que nos encontramos también eh, hemos visto la necesidad de, de diseñar redes, de tejer redes eh, regionales e inter, o sea, internacionales con organizaciones que se dedican la, al derecho a la defensa, al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, eh, ahorita en noviembre, eh, a principios de noviembre, durante el Foro Centroamericano de Periodismo que, que organizó el FARO, eh, que, que es una fiesta del periodismo que, que donde pues hay talleres, hay exposiciones, conversatorios, etcétera. Lanzamos la red centroamericana de periodistas. Esto eh, con un, es un esfuerzo liderado en el que hay países de eh, periodistas de todos los países de Centroamérica. Es un esfuerzo eh, que se está eh, pues eh, ejecutando que todavía está dando los primeros pasos, pero la idea es que tejer una red donde los periodistas, de manera individual, es, se estén representados y, es, y creemos diversos mecanismos de protección, de protección inmediata, de protección a mediano plazo, a largo plazo, etc. Y, y estamos en eso, por lo importante es haber dado ese paso y de reconocernos que ahora mismo en Centroamérica eh, difícilmente hay un país que no tenga... Eh, en el horizonte, eh, pues ataques, ataques de, de parte de los gobernantes. Y esa es la razón de, de, de haber creado esta red eh, en la que hay gente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y por supuesto Nicaragua. Eh, nosotros nos vemos mucho en el espejo de Nicaragua, eh, como salvadoreños, eh, nos vemos mucho con, con la experiencia de... De, de, todo lo, de todo lo que ocurrió ahí y que es probable que, que llegue en algún momento a ocurrir, ojalá me equivoque, pero, pero es bastante, pues, un poco aterrador escuchar per, permanentemente que los colegas de, de, de Nicaragua nos están diciendo: bueno, eso ocurrió, eso que nos estás contando ya ocurrió hace cuatro años en, en Nicaragua, o hace tres, o hace dos, o hace. es la última estrategia de, de, de Ortega y Murillo. Eh, eso, eso, es, eso es parte de, de lo que hacemos, pero principalmente eh, también hemos hecho llamados a, a la comunidad internacional para, para que entiendan mejor la región de Centroamérica Human Rights Watch lo decía en un conversatorio que teníamos hace poco, que en realidad human, eh, la, la, universi eh, la, la comunidad internacional parece no entender muy bien a veces Centroamérica parece que no no entiende exactamente qué es lo que está en riesgo, qué es lo que se ha perdido, cuáles son los retrocesos. Y quizás como gremio tenemos que ser más claros en, en dibujar esos, esos escenarios y esos retrocesos para que los tengan más claro. O sea, es, es bastante lamentable a veces ver que los embajadores destacados en nuestros países, pues, en, son complacientes o bueno evidentemente el mundo diplomático es algo que poco entiendo, pero, pero me parece que a veces sí eh, se llega a un nivel en el que se dejan pasar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que Gabriel ha descrito bastante bien la serie de estrategias que hemos tratado de poner en marcha. En conjunto, sí, tanto en los medios de El Salvador como de Nicaragua, Guatemala, eh, Honduras. Eh. Eh, nosotros pues, hemos tratado de, de reforzar lo más que se pueda eh, nuestra seguridad digital, por supuesto. Mm, todo lo que tiene que ver con nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos. Eh, tener muchísimo cuidado. Eh, eh, con eso pues de no, no, no incurrir en ningún tipo de descuido que pueda conllevar en la vulneración de alguna de nuestros canales eh, y definitivamente rescataría de lo que decía Gabriel también el tema del acuerpamiento ha sido muy importante en ambas ocasiones tanto con lo que pasó con WhatsApp como con el canal de YouTube creo que sirvió mucho tener un contacto eh, muy cercano con eh, organizaciones que se dedican a apoyar a medios y periodistas en ese tipo de emergencias. Eso ayuda un montón a agilizar los procesos y pues lograr eventualmente la recuperación del, del canal o lograr restablecer eh, algún sitio. Eh, eh, eso ha sido clave, ha sido fundamental. Este, creo que también ha sido importante lo que decía Gabriel, alertarnos entre sí, ¿no? Eh, a nosotros, así como decía ayer, al verdad que vemos que ahora están intercambiando y reforzando ese entre sí los medios de propaganda de Rusia con los medios de propaganda de Nicaragua, pues de igual manera nosotros también nos juntamos y, e intercambiamos con los colegas de El Salvador, con los colegas de Venezuela y empezamos a ver qué eh, a qué ataques se han enfrentado en el pasado eh, en Venezuela, por ejemplo, que ahora lo vemos en Nicaragua, o cómo tal vez algo que empe empe empezó en Nicaragua luego se replica en Cuba o en Venezuela. Eh, eso yo creo que también ayuda porque definitivamente pues, ya uno puede empezar a, a dibujar el plan de acción ante esos posibles ataques. Eh, Gracias por lo creo que Solo quiero comentar... Sí, algo. Este, sí, sí, creo con que con... a pesar de que existen organismos, organizaciones como ustedes que, que han uh, facilitado ese apoyo para restablecer los medios cuando hemos sido víctimas de ataque En mi caso, pues yo he sido pues eh, el perfil, mi página y también pues ahora lo que estamos viendo, cuando el canal de YouTube igual, pero creo que existe sí, ...se necesita, creo, se necesita un poco más el contacto directo con YouTube, con Facebook, con Twitter... ...para estar en cualquier momento, porque creo que no estamos exentos... ...creo que vienen más fuertes ahora con el tema y pues creo que cada medio está tomando sus medidas de protección... ...de los canales eh, de videos de YouTube, las páginas de Facebook, algunos estamos monetizando... Y en el caso de la utilización de las imágenes, que fue por el, eh, la denuncia que tuvimos con uno de los medios de Ortega, fue por la utilización de imágenes de Ortega en una comparecencia en Cuba. Eh, estamos igual poniéndoles los créditos de las imágenes de los canales estatales. Creo que eso es importante destacarlo, pero necesitamos creo el contacto más directo de las empresas de, de redes sociales para solicitaren, por ejemplo, una emergencia, que podamos estar ahí y buscar una solución pronta. Porque creo que vienen más fuerte. Eh, como lo, lo vuelvo a repetir, no nos han podido controlar en redes, entonces por ahí viene el asunto ahora, los ataques vienen dirigidos en ese sentido. Gracias, Gerald. Pues bueno, para ir cerrando, eh, quería eh, preguntarles, eh, dejarles esta última pregunta eh, ¿cuáles creen que van a seguir siendo los retos a enfrentar para la prensa y periodistas en este próximo año que ya está por comenzar? Eh, en el caso salvadoreño sin duda, 2023 va a ser un, un año mm, complicado por la elección que se avecina, la de 2024 en la que el presidente Nayibu que le ha anunciado su, digamos, su, su interés de de lanzarse como candidato nuevamente a pesar de las prohibiciones expresas en la Constitución de la República. Pero bueno, se está escudando en una interpretación de la Sala de lo Constitucional en el que, digamos, los máximos intérpretes de, lo, de la Constitución ignoran eh, hasta seis artículos que hablan de la prohibición expresa de, de, de cualquier presidente de gobernar por más de cinco años. Pero bueno... Eh, entonces todo, todo este pues, contexto electoral vuelve complicado eh, el, el ejercicio del periodismo, eh, sobre todo porque eh, se ha instalado una narrativa en la que la prensa en realidad no es eh, un, un observador, un fiscalizador, un watchdog, un, un, una especie de eso, de, de, de, de, de alguien que está pendiente de que no haya corrupción, etcétera, sino como un activista político. Esa frase yo creo que ha calado muchísimo en la en, en, la, en, la, en la opinión pública y se nos, eh, se nos acusa de tener una agenda política. Yo creo que eso se va a grabar, sobre todo en este año eh, preelectoral. Al presidente, en todo caso, no le, no le conviene pasarse de la raya porque creo que echaría a perder mucho de lo, que, de lo que ha intentado construir en el sentido de eh, mostrarse como el, el, el redentor de, del país y, y como un pre presidente cool etcétera, que cada vez eh, pues se, le, se le ve menos esa, esa faceta. Eh, y yo creo que bien apuntaba eh, Gerald que... Un reto va a ser eso, o sea, cómo, cómo, cómo realmente atraer los ojos de, la, de estas grandes compañías a que hay un discurso de odio instalado y un discurso, digamos, estigmatizante. Y no siempre es fácil, pues, eh, porque, claro, las artimañas de los troll centers, los net centers, mmm, para agredir, a través de tweets, a través de posts, a través de videos, a los periodistas, pues son variados. Se, se utilizan desde fotos, memes, que no necesariamente son explícitos, pero uno en el contexto salvadoreño, en el contexto nicaragüense, entiende que claramente cuando aparece una foto de, de uno con una pistola en la cabeza, pues eso es una amenaza. Pero para Twitter probablemente eso no es una amenaza, increíblemente. Y esa es de las cosas que hablábamos con el, el Centro de Protección de Periodistas, el CPJ, que, que es algo que en esa organización deberían como de eso, hacer un, un, lobby, un lobby más intenso en ese sentido, como ayudar a interpretar qué significa esa narrativa tóxica que se ha instalado en las redes sociales eh, y que ya básicamente eh, pues ha ganado bastante terreno. Otro reto que, que se vislumbra en el 2023 va a ser eh, cómo, cómo hacer valer esta idea de los derechos humanos, eh, cómo revivir este concepto que surgió a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera y que sin duda eh, pues ha provocado el desarrollo de muchas naciones, pero que actualmente se está ocupando para para atacar a los periodistas. O sea, el, el decir derechos humanos en El Salvador ahora es casi que decir una mala palabra. Hay, hay todo un estamento político, una clase política interesada en tergiversar ese concepto eh, que, que es básicamente que toca la dignidad de cualquier persona. Eh, decir ahora que yo tengo derechos humanos en El Salvador es básicamente para el gobierno, es decir, que yo defiendo a pandilleros y eso es, es sumamente nocivo. ¿Cómo revertir eso? Yo creo que es el debate, eh, debate del siglo. ¿no? O sea, en el caso de El Salvador, es, es este, este tema con las pandillas que se nos confunde mucho, o sea, se nos acusa de, de, de estar protegiendo pandilleros cuando no, no tenemos nada que ver. Eh, pero eh, cada, cada país, cada ciudadanía, cada sociedad tiene estos problemas de desinformación gravísimos y es un reto absoluto en, en este y en el próximo año, en el futuro próximo, sin duda. Otro reto va a ser eh, contener de alguna manera, eh, en, la, en la línea de lo que, les, de lo que decía de, del sistema de derechos humanos, cómo contener eh, esta impunidad con la que actúa, por ejemplo, la Fuerza Armada de El Salvador. Hace que unos días, hace unos días, o ayer me parece, o anteayer, un equipo de periodistas fue detenido, eh, un equipo de la prensa gráfica, un, uno de los rotativos más grandes de El Salvador, fue detenido mientras hacían una cobertura en un área, donde, en un área rural donde se va a construir una mega cárcel, donde el gobierno pretende encarcelar a 40.000 mil eh, personas. Eh, entonces, los, los policías, los soldados eh, intervinieron a estos periodistas, les obligaron a borrar fotografías, videos, los tuvieron retenidos ilegalmente por dos horas sin explicarles exactamente por qué. Y obviamente ellos estaban haciendo solo su trabajo de reportar eso, las obras de construcción de la cárcel. Y aún así se les obligó a, a eliminar el, el registro periodístico que habían hecho y a día de hoy creo que no hay una explicación oficial de qué es lo que pasó sencillamente fueron liberados y bueno hay una el, el periódico lo denunció a través de una nota pero el ejército en el Salvador está teniendo digamos un de eso es como una arremetida eh, unidades soldados muy puntuales eh, unidades concretas del ejército en, en áreas específicas del país están actuando con cada vez mayor impunidad y creo que eso es algo que habría que, que contener de alguna manera eh, y, y eso, un, un reto va a ser sin duda eh, eso, ¿cómo, cómo hacer para que el periodismo independiente con todo el acoso que incluso llega a veces a, a instancias judiciales la revista Gato Encerrado, por ejemplo, que es de El Salvador, también ha sido citada por la Fiscalía porque ellos también fueron intervenidos por Pegasus. Eh, y bueno, todas estas, eh, estas cuestiones legales, administrativas, pues hacen que un medio independiente pierda el foco. Y, y yo creo que para seguir haciendo periodismo en este contexto, eh, pues hay que tener todo un equipo robusto de abogados y de... Y de y de, y de bueno de, de, de eso, de apoyo que, que, nos, que nos echen la mano. La Asociación de Periodistas del de Salvador está haciendo un gran trabajo al respecto con sus asesores legales, eh, y, y creo que eso va a ser vital para este año que viene. Bueno, como lo había dicho antes, yo creo que todos los periodistas tenemos el temor de que el gobierno vaya a elevar la parada e intente suprimir el acceso a nuestros sitios, por ejemplo, desde Nicaragua. Tendríamos que ahí también ver eh, la manera de que la ciudadanía pueda seguir accediendo a nuestros contenidos. Eh, creo que otro reto importante siempre va a ser llegar a más población, porque en Nicaragua, siendo uno de los países más empobrecidos del hemisferio, el segundo eh, más empobrecido del hemisferio, pues tiene una penetración de Internet todavía baja en comparación con otros países vecinos. Y por lo tanto, pues sí, hay que reconocer que eh, hay una parte de la población que lamentablemente no tiene más opciones que la propaganda que se transmite a través de los medios de comunicación masivos. Eh, Creo que también un reto sumamente importante es el de también mantener eh, nuestra cobertura con una pluralidad de voces. En Nicaragua, eh, las fuentes que han dado entrevistas a nuestros medios de comunicación en muchos casos han terminado en la cárcel, o sea, desde aspirantes presidenciales hasta defensores de derechos humanos, abogados, analistas, exdiplomáticos. Entonces ya hay un momento en que la gente teme hablar no solo de temas políticos, no solo para criticar al gobierno, sino de cualquier tema. Tienen miedo de, de, de que salga su rostro, de que salga su nombre, porque les parece que el simple hecho de hablar con nosotros es un crimen, entre comillas, ¿no? O sea, el gobierno eso es lo que ha provocado con su represión. Y entonces, eh, pues sí, cada vez se hace más difícil eh, mantener esa cobertura. Nosotros, por supuesto, eh, queremos priorizar y priorizamos la seguridad de nuestras fuentes. Este... Pero bueno, se siente un vacío también, ¿verdad? O sea, si sí hacemos lo posible por reportar, protegiendo las identidades de estas personas, pero sí se siente que hay un vacío pues, de personas, sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro que hacemos este programa de televisión, los canales de, de YouTube, como el de Nicaragua Actual también. Este, ya hoy día, básicamente, quienes pueden hablar con nosotros son las personas que están en el exilio y muchas veces hasta hasta inclusive estando en el exilio te puede, te preocupa que eh, el gobierno pueda llevarse a, a un, algún familiar tuyo que se encuentra en Nicaragua y lo vaya también a detener y a acusar, porque ha pasado también en, en casos en que los familiares de la persona a, a la que ellas apuntan se convierten en rehenes básicamente y están ahora también en la cárcel. Eh, el hecho de que los periodistas tengan que eh, reportar y cubrir Nicaragua, dentro de Nicaragua, desde la clandestinidad, por supuesto que también afecta. Y en ese sentido, las fuentes, pues, afortunadamente han respondido y han seguido enviándonos información. Nosotros tenemos el deber de verificarla, eh, pero, pues, es una situación bastante crítica la que vivimos en el país. Eh, y, pues, nosotros desde el exilio y como con, con el compromiso como medios y como periodistas, pues vamos a seguir, pero, pero sí definitivamente que, que son retos importantes en los que tenemos que eh, pues encontrar, digamos, las maneras y la creatividad para poder superarlos. Sí, aquí está el tema de, de contrarrestar la desinformación, el aparato mediático propagandista de Nicaragua es grande, tienen los medios, tienen los recursos y por eso, es que, por eso es que también hemos recibido ataques los periodistas y los medios que están operando desde el exilio. Eh, solo poner un ejemplo, para cerrar, eh, el régimen mandó el, hace más de un año a periodistas de ellos a capacitarse con Google y con otras empresas, por ejemplo, verificaron todas las cuentas de los periodistas propagandistas en Twitter. Entonces, eso tiene que ver el, el alcance y el nivel que tienen en Nicaragua de que están mandando a capacitarse desde, desde las empresas, estas empresas a los, a los periodistas. Y el tema pues, de la desinformación es algo grande que nosotros enfrentamos. Como lo decía, hacer periodismo en este contexto de de dictadura, en el caso de Nicaragua, es más costoso la movilización, constatar hechos de algunos periodistas que todavía tenemos en Nicaragua y que, que de forma anónima eh, están haciendo periodismo. Entonces, hay grandes retos de poder tener esos contactos directos con las empresas de redes y, se, y ten, también contar con el apoyo de organismos que puedan asistir y que puedan eh, dar fe del trabajo que están haciendo los periodistas de la región y en el caso pues de Nicaragua tenemos muchos casos, estamos obviamente a la expectativa de lo que pueda pasar, no sabemos qué van a hacer los, la propaganda rusa en Nicaragua, pero pues eh, han establecido una alianza con los medios, entonces estamos a la expectativa de todo esto, creo que vamos a seguir haciendo periodismo, vamos a seguir informando desde el exilio, y la, el desafío también está en llegar a gente que por ejemplo antes escuchaba en Nicaragua, una de las radios más escuchadas era Radio Corporación, Radio Corporación se escuchaba en toda Nicaragua, en los rincones donde no había acceso a internet o a la televisión, y Radio Corporación fue obligada a que no eh, se abordaran temas políticos, que se hablaran sobre denuncias, entonces también está cómo llegar a toda esa audiencia que pues le han quitado el derecho de recibir una información variada, ahí cierro. Pues muchísimas gracias, Cindy, Gerald y Gabriel, por compartirnos pues, bueno, todo este contexto. Y pues a todos los que nos escuchan, les recuerdo que en Access Now contamos con una línea de ayuda de seguridad digital que trabaja 24-7 y que pueden contactar en cualquier momento si consideran que pueden estar en riesgo. Y pues bueno, una vez más, gracias a todos por acompañarnos en esta conversación y espero poderlos encontrar nuevamente por acá el próximo año con más temas sobre derechos humanos en espacios digitales. Que estén bien y tengan buenas noches. Saludos. Gracias. Gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches. Chao, oh, saludos.